Es simple, vas al gimnasio, trabajas, duermes y comes bien, no bebes, no fumas, eres una buena persona, no dañas a nadie, disfrutas cada día. No sé por qué la gente se complica la vida comparándose y destruyéndose a sí mismo.